y Gracias a Yerjan, Francis, a los muchachos del, del máster y a los que están aquí con nosotros que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día. Muchas gracias. Miren, eh, dos cosas voy a tratar brevemente. En primer lugar, me da una cierta nostalgia y hasta, bueno, vamos a decir nostalgia, por la República Dominicana cuando vi en las redes sociales, en la en una, un chat de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, que ya Cuba está anunciando el uso en humano de una vacuna contra el COVID-19. Y mucha gente eh, critica a Cuba, mucha gente habla mal de Cuba, eh, ciertamente es un régimen de fuerza, un régimen cerrado, pero Cuba invirtió en cosas importantes, por lo menos... Cuba puede darse el lujo de ser el, el, el primer país latinoamericano, el único hasta este momento, que está probando una vacuna contra una pandemia. Cuba puede darse el lujo de que es la primera comunidad latinoamericana que ha, ha hecho vacunas contra enfermedades específicas, que ha erradicado enfermedades endémicas de los países latinos y que eran endémicas en Cuba y que erradicaron y no han vuelto a, a, a renacer. Y eso, indudablemente, que me da nostalgia porque yo digo, bueno, pero nosotros hemos recibido, hemos recibido eh, ayudas, hemos recibido, eh, hemos invertido muchísimo dinero o dispuesto de muchísimo dinero para cosas banales. Para, y no hemos resuelto un solo problema de manera definitiva. Eh, sobre todo el tema de la mortalidad infantil. Eh, ese es un tema que nosotros todavía vivimos peleando. Eh, Cuba nos sigue dando lecciones y qué bueno que sea así porque sea lo que sea uno se siente medio cubano eh, producto de la de la del parecido que hay con la ¿Es ¿de qué tú te ríes? <ríe> <ríe> oye ahora se siente cubano no pero uno se siente medio cubano <ríe> cuando tú vas a Cuba tú... mira es tan así que la gente de Santiago tienen hablan igualito que nosotros. O sea, en Cuba... O sea, Santiago de Cuba. Exacto. Sí, en tú, La Habana. Gracias. En La Habana no, pero tú vas a La Habana y mucha gente te dice, ¿tú eres de Santiago, chico? No, no, no, yo soy dominicano. Ah, ok. Pues ellos saben que yo, nosotros... Nosotros eh, eh, Ten, los tenemos esa... Sí, esa... Ese tono de voz Exacto, son muy, son muy parecidos Pero la verdad es que Cuba realmente es una Ahora, dominicanos se conoce donde quiera Sí, eso sí Tú vas a Puerto la, Rico la y hablas y la... como, nos, como nosotros sí. Que no nos dejamos influenciar A mí me, se me, me, me, me miraban muchas veces sí. Y me escuchaban hablar Dicen, pero ven acá no, sé, no yo, me identificaban de dónde era Yo fui a una tienda a comprar una de decir, Tú eres dominicano No comparto contigo de que el dominicano no se deja influenciar Yo pienso todo lo no contrario. Es que El dominicano de... dura no. dos horas hablando con un puertorriqueño Y te viene diciendo vos, Dime papi tú, tú, Igual que con los, con los cubanos sí. tú, tú hablas un rato con un cubano y tú terminas hablando como él Exacto ah, chico. Influ... No, no, Eso decía, ah, sí. quienes no se dejan influenciar El Exacto. dominicano es como una gallota Que coge el sabor de lo que tiene al lado <ríe> Buena. Pero, bueno, eh, y, pero realmente es, es halagüeño. Mira, yo fui, nosotros fuimos a, a en Cartagena de India, fuimos a una tienda, compré una chancleta para mí, andaba con los años. No me, me, me digas que compraste una samurai. No, no, no, ah. no. Compré una chancleta para, porque se me olvidó meterle la maleta. La cuestión es que la muchacha le dice, ay mire, usted habla como moza en la para. <risa> <risa> Le digo, o sea, como moza en la para, como moza la para. O sea, usted sí. dominicana usted habla igualito a moza en sí. la para. Oye qué referente. <risa> y, bueno, es, es. Y, y saber que estaba hablando con el magistrado. Para que lo sepan. <risa> Miren señores, lo otro, lo, lo otro es que hemos visto muchas críticas contra el nuevo gobierno, se, mucha gente se ha desgarrado la vestidura, comenzando incluso por alguien que de alguna manera los apoyó. Me refiero a Sergio, a Sergio Carlos, eh, nube negra, como le dicen, porque para él todo está mal. Miren, eh, y la crítica ha sido por el asunto de gobierno, de gobierno, una de, ¿cómo se llama? de La familia. Eh, eh, sí, del de, de, nombramiento de, de, de varios miembros de una misma familia en el gobierno. Exacto, sí. Entonces, eh, eh, y yeah. hay ratificaciones también de pasado funcionario, sí. o del gobierno pasado que lo han ratificado. Sí. Sí, bueno, exacto. Pero básicamente por el asunto de... Vi un comentario del hijo de Jorge Blanco, de Jorge Mera, de Orlando, donde él decía, bueno, no es por nombre que se está nombrando, es por condiciones y por calidad. Yo digo lo siguiente. Un presidente de la República, sobre todo en un país como este debe de gobernar con la gente que más garantía le dé de que su programa de gobierno se va a aplicar y de que tiene necesariamente eh, la garantía o que puede tener la garantía con ellos con los que va a nombrar de que su gobierno funcione. Y que esa persona cuide de alguna manera la figura, la imagen, las ejecutorias del gobierno. Y pienso que no es no es una, una, una cosa tan grave tan para uno desgarrarse la vestidura y el hecho de que haya nombrado gente de una familia. Yo digo, si esa gente tiene calidad, si esa gente tiene condiciones, si esa gente tiene buena fe en lo que hace, no importa de quién sea. No importa porque al final lo que andamos buscando es un resultado. Al final, lo que andamos buscando, el objetivo que se busca es que las cosas se hagan de manera correcta. Ahora, usted sabe qué es lo malo. Lo, lo, malo, sería, lo malo sería lo que pasó con Hipólito Mejía cuando el famoso caso aquel de las madrinas, ¿se acuerdan de las madrinas? Ese caso... Sí. Ese caso, el propio presidente le dijo a los medios de comunicación, ese no, ese no lo, ese no lo tocan, pues ese es amigo mío. Se, re, se, ¿Se acuerdan de ese dato? ¿eh? Bueno, Eso eh, sí es malo. Te recuerda, Eso sí es perverso. ¿Te recuerda que comentaba al inicio del gobierno, o no, aún todavía no se había instalado, en los días que Hipólito Mejía visitó, primero al presidente Medina y luego a Euclides Gutiérrez? Hipólito es tendente ...a tener ese carácter de que no lo toquen. Eso fue el mensaje que parece ser. Se salió de la reunión donde se estaba planificando el gobierno que iba a entrar... ...y a él no le aceptaron que no se pudiera observar algún... ...digo yo, uh -huh. o alguna... ...o se considerara que se debían de evaluar algunos funcionarios... Claro. Por lo pronto, él se sale, parece de la reunión Y simplemente hace saber al país Su amigo eh, Medina y su amigo Iclide. Como quien dice, a esto no me lo toque Miren, miren, el tema es Lo malo aquí es No que nombren a gente de una misma familia Pues yo te voy a decir una cosa ¿Tú crees que este país pudiera, eh, pudiera eh, eh, Limitarse al, al, al uso de las capacidades intelectuales que se entiende, se cree, se considera que tiene la hija de Milagros Germán y Atuey de Cams, una muchachita como con tres maestrías hecha fuera de este país uh -huh. una muchachita joven con me imagino que un cerebro que vuela precisamente producto de su formación no, no, no, debíamos prescindir de las posibilidades de una, de, de una profesional dominicana joven y con toda la apariencia de mucha capacidad por el hecho de que es hija de la encargada de prensa del Palacio con Nacional. Ella, con ella se le dio una galleta al gobierno pasado con el nombramiento de la hija de la tora. Que esto es radicalmente opuesta. opuesta. Pero bueno, la cuestión es, ¿podríamos nosotros decir que Miguel de Camps, eh, que es el ministro de, de, de, de, de Trabajo, no uh -huh. pudiera uno... Eh, eh, eh, Objetarlo Objetarlo, sobre todo un individuo que tengo entendido Es un profesional del es, área Es un profesional del área es un, es un abogado especialista en el tema laboral Entonces podemos prescindirnos porque son familia Entonces, Ellos son hermano, medio hermanos, como sí, dicen exacto, Ellos son sí. hermanos de padre, Exacto, de padre ¿Usted sabe dónde está el problema? El problema estaría que si Miguel de Cans Comete un error, mete la pata y se descubre un acto indecoroso y que se, se hagan de la vista gorda y sigan en esa posición. Eso sí es pecaminoso. Y es pecaminoso el que cualquiera funcionario, pero sobre todo esto por el hecho de que ah, se trata de un hijo de y ¿cómo lo vamos a tocar? No podemos tocarlo. Eh, vamos a cambiarlo de sitio y ponerlo en otro lugar, como muchas veces se hace. Eso sí es pecaminoso. Apoyar la corrupción o el mal manejo de la cosa pública. Pero no que por apellido estemos desgarrándonos la vestidura. Eso no quiere decir que vayan a hacer un mal trabajo. El, lo que hay es que si comete un error por el, por el hecho de que sea hijo de quien sea, de un alto dirigente de del de que sea, pues indudablemente que se apliquen los correctivos del lugar, incluyendo, incluyendo un proceso penal si es necesario. Eso sí es lo correcto. Pero no criticarlo ahora porque hijo de Sultano, Mengano. Luis tiene derecho a hacer su gobierno y tiene que hacer su gobierno con la gente que le garantice a él la calidad de las decisiones, la calidad de su gobierno y el objetivo plasmado en su programa de gobierno. Y esa gente se lo garantiza. Si él entiende que esa gente se lo garantiza, que lo haga? Ahora lo que no puede hacer es hacerse cómplice de sus malos manejos si los hubiera. De eso no se puede... Ahí sí es crítica. Amado, eh, aportando ahí a tu comentario, básicamente la crítica se hace porque esa fue una de las críticas que precisamente hacían ellos desde la oposición. Pero ahora se lo está bueno, criticando pues, el PLD, que lo hizo eh, muchísimas veces. Pero Y de forma la que, abrupta. La gente que lo está criticando a ellos es porque ellos mismos lo criticaban. Incluso en el caso de Milagros Germán, fue uh -huh. por eso que no se puede hablar todo lo que te llega a la boca cuando tú estás en la oposición. Decía que un partido no podía tener la mayoría, eh, eh, no podía tener el Ejecutivo y no podía tener mayoría en, en ninguna de las cámaras porque entonces no había democracia. Uh -huh. Se lo están etiquetando a ella misma preguntándole, dime ahora eh, que el PRM tiene mayoría en las dos cámaras, en, en el Congreso y también tiene el Poder Ejecutivo. ¿Qué va a decir ella ahora? Siendo la vocera de la presidencia ¿Va a criticar eso? No, no lo va a hacer Y eso es lo que a la gente realmente Porque pero, estamos cambiando No existe, sí, no es Y Ella no es política Pero tampoco veré. existe la fórmula social De que se pueda uno planificar Tanto, tanto, tanto Pero entonces no lo puede Que criticar, llevemos a los no lo diputados lo puedes criticar, a esa si parte Si luego tú lo vas a hacer Por Pero, eso pero fíjate que Lo que pasa es que a lo mejor ejemplo, Oye, yo ya, no ya, de acuerdo, ya, ya, ya. Yo siempre dije aquí Y lo sostengo que a mí me gusta que el, que el partido que tenga el gobierno tenga mayoría en el Congreso. Que tenga mayoría. Que tenga mayoría. Mira, Yerlán, tú... Y que sin cuatro años no lo hicieron bien. Pero, con todo Yerlán, el poder una fuera cosa, si, si tú fueras nombrado, que te nombren la esposa un hijo y algo, Eso está mal. Mira, pero déjame decirte una si cosa. Si estamos calificados ah. para eso, no. <risa> déjame de... No, ah, eso es, es, bien, el no. El, el pero es lo que digo. Bien. Por sí. ejemplo. Por sí. ejemplo, en recursos humanos, tu esposa. Sí. <risa> en consultoría jurídica. Yo, yo. Tú, yo, yo. <risa> pero mire, yo lo que creo es que le, a esos que están afanándose ahora, que ya no van a recibir los fondos que recibían por el DICOM y por hablar bien del gobierno. No, pero no todo el mundo lo hace. Porque, no, no, no, por ejemplo, aquello, está aquello, aquello, aquello, porque fue, este lo no, no, fue eh, que, este que lo escuché. No, no, no, fue que lo escuché. No, no, no, no, fue que escuché a Martín Esposo cuando venía. Ah, no, Entonces... Ajá, pero déjame... Mira, Martín Esposo, Martín Esposo, <ríe> para mí es lo mismo que el de Salazar, con todo el respeto, ¿verdad? En su ámbito eh, cada uno. Sí, cada cual en su ámbito. Pues mira, son demasiado lo radicales. que yo quiero es pedirle a los afanosos de la comunicación que eran pagados, que dejen que, como todos, tenemos costumbre muy arraigada y sobre todo internacional, de los primeros 100 días, apenas ten, tienen cuatro días, claro, claro. dejemos que Luis Abinader... Orgadamente haga Porque yo sé que tendrá Una especie de corrección A donde haya metido la pata Como han dicho algunos Pero en lo adelante Debemos dejar que Luis Abinader Tome el poder ejerza okay. el poder Y que demuestre Que lo que diseñó Previo a su toma de posesión Era lo que convenía Para él Dirigir la nación y yo creo que se merece que le dejemos de, eh, un descansito por 100 días. Los tigres no descansan. Vamos a, vamos a esperar que, que, que, que, que los miembros de familias, de dirigentes del PRM desarrollen su trabajo. Si meten la pata le entramos. Le entramos. Claro. ¿verdad? Y esperamos que el gobierno apoye. Que ya es yo, yo le entré a, a Luis, le observé Pero, que, que no me gusta la designación de migración. No, ni el Dintrán. Ustedes vieron. Ah, bueno, el Dintrán hay que hablar. El Dintrán <ríe> fue una metida de pata histórica. ¿verdad? Pero hay que dejarlo que se desarrolle. Vamos claro. a ver. Porque Pero, cuando entonces lo de Hubiere empiecen a. Cuando sean llamados a capítulo de Hubiere. Por el otro, del contrario, de la misma franquicia que, que pelean diario. Exactamente. Yo quiero ver cómo es que el del Intran va a reaccionar. Bueno, señores, miren. Tú no lo estás esperando, eso. Ah, la pregunta del día, la pregunta de <ríe> hoy Esa va es, a ser buena, igual que la de Miriam y el procurador. Así es. <ríe> señores, la pregunta del día es, ¿considera usted que las nuevas medidas del gobierno serán efectivas con...